¿Saben de la ley 2049 sobre planeación lingüística? Ay, sí, miren, yo sé. Eso de planeación lingüística tiene que ver con la creación de señas nuevas. No, no, no, no, no. No No solo se centra en eso. La planeación lingüística también tiene que ver con actitud, corpus, adquisición, aumento del estatus de la lengua de señas y más aspectos que no debería explicarles yo. Vayan a Pereira al octavo Congreso de la Situación de la Persona Sorda en Colombia. A ti, a ti y a mí, la lengua de señas nos une. Yo voy. Sí, yo también voy.